Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video de aprender vocabulario básico de la lengua alemana. En este video vamos a hacer una primera introducción, un primer acercamiento a cómo indicar la hora en alemán. Los kids. Si es tu primera vez en el canal, Tona Belira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria, acá nos enfocamos en alemán básico paso a paso y de aprovechar este proceso de aprendizaje al máximo. Si es algo que te interesa, te invito a suscribirte a este canal, a hacer un clic a la campanita que sale ahí abajo para que te llegue el aviso del último video subido. En este video vamos a dar los primeros pasos de entender cómo se puede decir la hora en alemán, cómo se puede preguntar la hora en alemán. La temática de la hora en alemán, quizás, como te lo puedes imaginar, es una temática importante culturalmente. El tema de la puntualidad, del tema de llegar a la hora es importante y por lo tanto también tenemos formas diferentes de indicar la hora y tenemos vocabulario diferente como indicar la hora. Para hacerlo un poquito más simple para ti, para digerirlo paso a paso, vamos a hacer este contenido de forma paulatina, de forma paso por paso y vamos a hacer acá en este vídeo una primera introducción una introducción de poder hacer la pregunta por la hora y decir las horas completas y en siguientes videos veamos los detalles y veamos la, la aplicación un poquito más con ejemplos Para preguntar por la hora en alemán tenemos dos opciones de preguntas Podemos preguntar Wie spät ist es? Wie spät ist es? Que literalmente hablando significa algo como qué tan tarde es, wie spät ist es. Nuestra segunda opción es wie viel Uhr ist es. ¿Wie viel uhr ist es? Significa algo como ¿Cuántas horas hay? ¿Cuántas horas tenemos? Pero independiente de la traducción literal, que en este caso no funciona muy bien Estas dos preguntas significan exactamente lo mismo y van a preguntar a alguien por la hora, a preguntar ¿Qué hora es? ¿Qué hora, qué hora tenemos? Y podemos decir ¿Vie spät ist es? ¿Ora wie viel Uhr es? Y la respuesta a esa pregunta también Siempre funciona de la misma forma, vamos a utilizar el verbo ser y estar, que es sein en alemán, y lo vamos a utilizar en combinación con el pronombre personal es, para el neutro, para indicar algo impersonal. Y la respuesta siempre va a ser es-ist. Es-ist. Ist, ist. La hora la podemos indicar de forma digital, en un contexto un poquito más formal, en un contexto donde es importante indicar la hora bien exacta, en la televisión, etcétera. Ese mismo concepto también tiene la lengua española. Aquí vamos a utilizar los números del 1 al 24 o 23. Y en un contexto más conversacional, más simple, vamos a utilizar los números del 1 al 12. Por ejemplo, si son las 3 de la tarde, podemos decir en forma digital: Es ist 15 Uhr. Es ist 15 Uhr. Son las 15 horas. Es ist 15 Uhr. En un contexto más conversacional, más relajado, más informal, vamos a decir: Es ist 3 Uhr. Es ist 3 Uhr. Son las 3. O son las 3 horas. Es ist 3 Uhr. Para las 6 de la tarde podemos decir, es ist 18 Uhr, es ist 18 Uhr, son las 18 horas, es ist 18 Uhr. O podemos decir, es ist 6 Uhr, es ist 6 Uhr, son las 6, es ist 6 Uhr. Para las 8 de la noche, o 8 de la tarde podemos indicar, es ist 20 Uhr, es ist 20 Uhr, son las 20 horas, es ist 20 20 Uhr. O podemos decir en un contexto más conversacional, es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Son las 8. Es ist 8 Uhr. Por lo tanto, recapitulamos aquí. Para preguntar por la hora en alemán, wie spät ist es? o wie viel Uhr ist es? Y contestamos con es ist. Es ist. Y insertamos la hora. Con eso ya espero que te quedó claro cómo poder preguntar por la hora en alemán y cómo poder indicar la hora completa en el siguiente video, en las siguientes partes. Vamos a ver algunas expresiones específicas o algunas posiciones específicas de los marcadores en un reloj. Espero que te gustó esta introducción al indicar la hora en alemán. Si te gustó dale un queje al video y me alegro vernos en el siguiente video. Es un Mal.